Muy Buenas mi gente bonita de YouTube ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien Es la segunda vez que hago este vídeo Así que espero que quede mejor Que la primera, hoy os traigo la guía de Michael, vamos a hablar de lo de siempre De tech, módulos, posibles trucos Maneras de optimizar mejor el fuel, cosas de estas ¿Vale? La manera en la que yo juego Algunas cositas que tendréis que saber sobre el Core 1 Y el Core 2, cuál es mejor Al menos cuál es el que más me gusta más a mí Y poco más, comenzamos Ay, te voy a tirar las bolitas estas Me queda uno para ese, así que vamos a ver qué me toca Por favor que me toque. Quiero el Arthur de hielo o el Doomlight Light. Uh -huh. ¿Por, <tú> ¿Por qué <Quizás> todavía estamos aquí? <tú> Solo para sufrir... Vale, hablemos de lo básico lo que todo el mundo puede ver sobre Michael vale, Aquí tenemos a Michael, nivel 36 La verdad que es uno de los megas que más me está gustando A día de hoy, estos son las, los minutos que llevo jugando, que más o menos son unas 5 horas y media solo con Michael Hablemos sobre sus características El rango de batalla es corto por su clic derecho, por las dagas esas que lanza pero también se puede usar en un rango bastante largo Si se tiene una buena predicción del movimiento del enemigo y una buena práctica a la hora de lanzar las dagas vale Está catalogado como hit and Run y Asa Alto. un mega que tiene que entrar a hacer daño, salir o simplemente meterse a hacer daño, bajar al enemigo y buenas noches. Como vida base tenemos 2100 que se puede escalar con habilidades como la de Ning o con Tech y como escudo también base tenemos 700 y 100 de fuel. Como arma primaria tenemos las Feature Blade que bueno son las dagas que, que tiene capacidad de 10 dagas, son bastante rápidas, en principio en daño con aria, cuando tienes el core 1 obviamente, cuando no no, y luego pues la, la velocidad de recarga es un segundo y medio. luego Tenemos aquí el arma secundaria que son estas dagas que se tiran que le tiran en, en ráfaga de 3 tiene un cooldown de 12 segundos la verdad que es muy muy alto este cooldown pero con las cosas que os voy a enseñar con el tech bien aplicado que yo tengo se hace bastante más rápido la verdad vale luego como combat skill tenemos este de aquí que es la q o en caso de móvil pues la habilidad de movilidad que tiene un cooldown también de 8,4 segundos que también es bastante pero luego os enseñaré cómo reducir este cooldown para tener una mayor movilidad y una mejor experiencia de juego con él y luego tenemos el salto que es lo que más tendríamos que evitar con Michael solo se podría usar en, la, en el momento de cuando no estás atacando a alguien o cuando estás en plena batalla y necesitas saltar sí o sí, pero luego hablaremos de esto en el área de entrenamiento. Hablemos sobre los módulos de Michael. Los módulos que nos vienen principalmente con Michael a nivel 0 son estos, ¿vale? Vamos por partes. su módulo de ataque, lo que, te, lo que nos da el primero es que agranda nuestro, nuestra superficie de impacto para las dagas, o sea, para el arma primaria. Como segundo módulo, el que se desbloquea a nivel 5, lo que tenemos es una reducción del cooldown para el arma secundaria. Si eres una persona que ya tiene una práctica, con michael o con otros mecas te recomiendo que subas hasta nivel 5 a michael para poder desbloquear esta habilidad de aquí ya que si ya tienes práctica no hará falta que las dagas de michael sean más grandes ya que pues tendrás una mayor precisión etcétera etcétera y te vendrá mucho mejor esto de aquí así que yo recomiendo este y este es el que yo uso siempre como módulo de defensa lo que nos viene de base es este de aquí close contact mark que lo que hace es que nosotros una vez hemos impactado al enemigo tenemos una reducción del daño que nos hace él a nosotros durante 3 segundos y esto tiene un cooldown de 10 segundos y se puede aplicar a varios enemigos a la vez en caso de que vengan dos o tres enemigos juntos podemos dispararle a los tres por ejemplo y si alguno de los tres se fija en nosotros durante los tres segundos que pasen desde que le hemos impactado tendremos una reducción del daño el problema de esto es que no se nota mucho a la hora de jugar ya que depende de si el enemigo está muy lejos pues puede que te valga o puede que no pero no hay ningún indicador en la pantalla donde tú puedas ver vale el enemigo está con este está con este debuff, pues me voy a acercar por ejemplo sabes y el otro es que se desbloquea a nivel 15 el block program lo que nos da es que nos da también una reducción del daño pero cuando tiramos el arma secundaria el problema que tiene esto también es que tampoco hay un indicador ni nos dice cuántos segundos de margen tenemos entre entre tirada por así decirlo. a lo mejor es que tiro la primera y ahí es cuando tengo el, la, la defensa sabes la reducción del daño pero no hay ningún indicador en la pantalla que, con el que puedas saber que se está aplicando igualmente el que yo uso más es este ya que estuve probando este y el problema es que como os he dicho no hay ninguna manera de medirlo y por lo tanto no me ha acaba de convencer mientras que con el block program sé que cuando lo voy a tirar voy a estar sí o sí cerca del enemigo y en caso de que me estén atacando a mí reduciré sí o sí algo de daño en teoría con el módulo de propulsión lo que nos viene de base es el neumatic optimization que lo que nos da es obtener una carga un combat de skill más larga Se pone que cuando nosotros hacemos la q luego otra vez la q de espaldas pues esto de aquí nos hará viajar un poco más de distancia y hay que desbloqueamos a nivel 25 y que a mí sinceramente no me gusta mucho no porque no valga sino porque yo juego de una manera más moviéndome para todos lados lo que nos proporciona es una vez nosotros hayamos atravesado o impactado con la Q a nuestro enemigo tendrá un 10% menos de movilidad durante 1,5 hasta 2,5 segundos esto nos serviría para ralentizar al enemigo nosotros poder acertar el máximo de golpes posibles tanto con el clic derecho como el clic izquierdo pero como ya os he dicho a mí me gusta más este porque me gusta más viajar siendo que me sirve más tanto a la hora de rushear como de escapar o de simplemente moverme por ejemplo entre edificios o para despistar a los enemigos, este es el que me gusta más a mí. Es cuestión de probarlo, ya depende de tu manera de jugar. lo mejor para Team Death Match serviría más este y este pues simplemente para Battle Royale, ya que en Team Death Match, por ejemplo, podríamos atravesar a varios enemigos a la vez, ralentizarlos y así ayudar a nuestros compañeros para que asierten el máximo de golpes posibles. Hablemos de los cores. allí hay una gran cont controversia, ya que hay gente que dice que el Core 1 es mejor que el Core 2. Para mí es mejor el Core 1 <risa> y os voy a explicar más adelante el por qué ahora hablemos de qué tienen los cores en el core 1 lo que nos proporciona es que nosotros cuando impactemos con el área primaria con las dagas estas dagas después de 1,5 segundos explotan esto nos proporciona un poco más de daño luego resetea la recuperación del escudo del enemigo por lo tanto el enemigo tarda más en activarse el escudo y recuperarse y esto nos beneficia a, tanto a cortas como a largas distancias si tenemos tech de corto alcance haremos un poquito más de daño aunque tampoco es muy sustancial pero bueno puede valer luego os porque me gusta más que el Core 2. El Core 2 lo que nos da es que nuestra arma secundaria, que son las dagas que lanzamos en, en, en ráfaga por así decir, o que lanzamos a la vez, vienen más y vienen en un rango menor ¿vale? y por lo tanto también hace bastante más daño si impactamos todas. Pero os enseñaré cuál es la manera correcta de hacerlo en el campo de entrenamiento, ya que yo creo que solo hay una manera correcta para poder hacer el máximo daño posible y por lo tanto aprovechar lo máximo este Core. Hablemos rápidamente de qué piloto recomiendo yo para Michael. En mi experiencia y después de haber hecho un test testeo a nivel numérico con diferentes pilotos, el que más nos va a beneficiar, y si eres una persona nueva y que no sabe qué piloto es el mejor, por así decir, o si solo tienes a Ninja y Rom, deberías sí o sí mejorar a Rom. La habilidad de Rom es la mejor para Michael, ya que la combinaremos con Tech, también de recuperación de Combat Skill. Podemos disminuir hasta un segundo la Q que hace Michael. Aparte de esto, también estuve haciendo un testeo con Silver Deacon y su habilidad de provocar más daño cuando estamos a más de 150 metros. La tengo a nivel 4, podría haberla subido un poco más. Lo combiné con un Tetch también, de largo alcance, pero claro el problema es que si nos ponemos a Michael con Tech de largo alcance y con Silver Deacon, estaríamos desperdiciando su habilidad secundaria así que por lo tanto no sería del todo correcto, por así decirlo. No podría ir mejor para otros mechas, pero si quieres probarlo, también puede estar divertido. Luego, Vita, la recuperación del escudo no nos vale de nada. Ning, un poco más de vida si la tienes, la puedes usar, pero yo preferiría Rom. Joanna, Iori y Ori, las demás, tampoco me vale de mucho. Serena tampoco me vale. Gichon estaría muy bien, si se hace un poco más de daño. Cada vez que hacemos un combat de skill, el problema es que solo son 100 de daño o 125 y esto es muy poco para, para Michael que quita 200 de vida por cada golpe que da. Antes de pasar a los tech vamos a hablar rápidamente sobre qué mechas son los que más molestan a Michael, al menos los con los que yo me he encontrado que me han molestado más. Los que más me resultan molestos son los que son tanques y tienen una movilidad y un daño de cerca bastante grande. En esta categoría entraría Caramel y Firefox, no es que tengan super movilidad, pero son bastante molestos, sobre todo Caramel, que me ha pasado varias veces que yo cuando intento hacer el combat skill contra ellos, o sea la Q, me lo cancelan con su clic derecho. Yo voy a atacar, ellos me cancelan la Q, me quedo muy vendido porque solo me queda la otra Q para más o menos poder escapar de esa situación, pero es muy difícil ya que depende del lugar en donde estemos, pues Caramel hace mucho, mucho daño de cerca. Y Firefox, en caso de que tenga el Core 2, y nos encuentre también de cerca y sin nuestra movilidad, nos va a reventar en un momento. De ahí, los otros mechas que pueden ser molestos, otro Michael, esto ya dependerá, depende de la habilidad de los pilotos a la hora de enfrentarse y también de cómo hayan looteado. Alborada puede ser molesta, sobre todo en Squads. Northern Knight puede ser bastante complicado, sobre todo si la persona sabe optimizar de manera correcta el escudo. Ranger, todavía no he tenido la oportunidad de enfrentarme contra muchos, pero a largas distancias está muy vendido. Androma de Huracán, en caso de que se volarlo bien, será complicado acertarlos, pero si hacemos que pierdan su combustible estarán vendidos y podremos ganar. Trio Fenders tampoco me he encontrado con muchos, pero a largas distancias gana Michael. Ventarnos de cerca es peligroso, igual que en Neutron Star, pero esto también variará depende de la habilidad del piloto. Aurora se puede esquivar fácilmente su, su rayo láser, Michael está catalogado como el counter de Arthur, así que depende mucho de la habilidad del Arthur y si te estuna demasiado puede bajar y Skylar no me he enfrentado contra muchos, pero creo que también puede ser un digno rival. ¿eh? Hostile, nah. tampoco he encontrado muchos hostiles fuertes, así que no puedo decir mucho más. Te dejo debajo en la descripción mi Twitch donde hago directos todos los viernes a la noche hora española, más o menos a las 3-4 en México. También hago directo aquí los fines de semana el sábado y de momento estoy intentando buscar algún emulador para poder jugar con la gente de móvil. Así que si sabes alguno, déjame en los comentarios, deja tu like y seguimos con el vídeo. Vale, he hecho varias pruebas y he probado diferentes tech. Estuve probando un tech de corto alcance y uno de largo alcance con Silver Deacon. A mí no me gustan los extremos porque pienso que es un poco estúpido, ¿vale? No tiene sentido... Eh, ponerle a michael 100% daño de cerca porque ni todo el rato vamos a estar de cerca ni sería lo óptimo ya que michael de cerca hace mucho mucho daño pero también hay otros mecas que hacen mucho mucho daño así que mi tech está enfocado a mejorar sus cualidades que son el combat skill recuperarlo antes y su secondary weapon o sea sus dagas el arma secundaria de michael recuperarlo también antes así que por lo tanto tenemos rapid Mac, que nos da secondary weapon recovery 2% más reload rate que esto no es que me interese mucho pero me interesa la primero improve it que nos da secondary weapon recovery también y un poco de puntería lo que nos interesa es de arriba otra vez y luego aquí tengo assault program que lo que me da es un poquito más de daño a cortas distancias esto sí lo pongo porque sobre todo para el arma secundaria es un poco necesario y rate of fire que esto se podría cambiar por otro short range este es el que yo estoy usando ahora pero podríamos cambiarlo por area of explosion en caso de que usásemos el core 1 damage bonus versus shield que sería para por ejemplo pelear contra contra enemigos que tengan una recuperación de escudo rápida o que tengan un escudo cada vez que se muevan como firefox como alborada y luego como test de defensa, lo que tengo es este de aquí, Quick Cooldown, Pero lo que tenemos es Combat Skill Recovery otra vez, secundary Weapon Recovery, que esto lo sumaremos al módulo que os he enseñado antes. Luego Combat Skill Recovery otra vez, tendremos un 2% de reducción de daño cuando estemos por debajo del 40% de vida, Impact Armor, que nos da un 1% más de vida, que esto no es que sea una locura, ¿no? Pero tenés esto de aquí, que sería reducir el, da el daño cada vez que estemos por debajo de 50 metros cerca del enemigo. Esto nos ayudaría tanto cuando nos metemos a atacar con Michael, comiéndolo también con el módulo de lanzar las dagas y protegernos un poco. Así que esto es todo lo que tengo yo y lo que yo estoy usando y sigo usando a día de hoy. Vamos rápidamente al área de entrenamiento porque os tengo que enseñar unas cosas muy muy interesantes. Ya estamos aquí en el área de entrenamiento con nuestro querido Michael y vamos a hablar de varias cosas. Antes de pasar a hablar del pneumatic optimization vamos a hablar de cómo se tiene que utilizar la Q, porque solo hay una manera correcta de hacerlo. Y he visto que mucha gente la caga. Y es lo peor que se puede hacer ya que se valgasta demasiado combustible. Lo que he visto que la gente hace es esto. Salta y lanza la Q. Y luego vuelve otra vez a lanzar la Q. ¿What the fuck? Esto no está mal, pero nos hemos consumido una cantidad bárbara de combustible. Teniendo en cuenta que llevamos el neumático Optimization, hemos viajado más de la cuenta. Si esto lo hubiéramos hecho, sin el neumático Optimization hubiéramos viajado menos. Vamos a probarlo ahora mismo. Como podéis ver, esto es una basura. La manera correcta de hacerlo es desde el suelo. Primero, porque viajamos más en el aire. Y segundo, porque utilizamos menos combustible. Fijaos. 127 metros con pneumatic optimization. Lo hacemos con este, viajaremos un poquito menos, pero ya es cuestión de gustos. Esta es la manera correcta de hacerlo, así que dejad por favor de saltar y luego usar la Q. Es lo peor que podéis hacer. Muy importante este consejo que os estoy dando, que lo implantéis lo antes posible porque es lo mejor. Otra cosa que quiero que hagáis aquí en el campo de entrenamiento es viajar con Michael. Tenéis que saber cómo moveros con él dentro de sitios así por ejemplo puedo viajar así, luego hacer así y subirme aquí y comenzar a atacar eso quiero que lo hagáis ya que esto se va a usar mucho dentro de un battle royal. es muy importante que lo hagáis y sobre todo que lo practiquéis a la hora de subir a sitios como estos que son chiquitos y necesitan precisión a la hora de llegar ¿vale? vamos a hablar ahora de por qué el core 1 es mejor que el core 2 pero antes de hacerlo vamos a hablar de cómo se ataca con michael ya que va de la mano he visto que mucha gente hace esto traspasa al enemigo y luego hace esto, no está mal pero la mejor manera de hacerlo es traspasar al enemigo y subir hacia arriba ¿por qué? porque nosotros una vez hayamos traspasado al enemigo, en caso de que tengamos el otro módulo, nuestro enemigo estará más lento y nosotros estaremos en una posición bastante mejor en la que podremos atacar al enemigo si nuestro enemigo está aquí yo hago esto, puedo comenzar a atacar y luego puedo seguir elevándome con la Q y seguir atacando porque el core 1 es mejor que el core 2. Si estamos a esta distancia del enemigo, 40 metros, con el clic derecho vamos a impactar casi todas, depende de cómo de grande será el enemigo. Si lo hacemos con el core 2, también impactaremos, ya que tiene una dispersión menor. Pero la manera correcta de hacer esto es estar de frente del enemigo y volver a hacerlo de antes. Venimos, atacamos con la Q, nos vamos hacia arriba, disparamos nuestras dagas y luego tiramos el clic derecho. De esta manera, las dagas que tiramos en nuestra arma secundaria van más juntas. Los vais a ver ahora en algún momento estoy ahora aquí atacando no acabado de atacar y así es como se crea el enemigo más o menos si esto lo hacemos con el core 2 no nos va a valer de nada las dagas se van a dispersar y haremos también menos daño ya que no llevamos no llevamos el core 1 que es para explotar así que esto ya dependerá de vosotros y la única manera de atacar con este core es 100% de frente de frente o bueno de espalda pero tiene que ser a un rango muy muy corto otra cosa que he visto mucho que la gente hace es esto de aquí Venir y hacer un doble ataque al enemigo, no está mal, pero depende de con qué enemigo sea nos va a perjudicar más que ayudar, por lo tanto tenéis que sí o sí volver a hacer lo de antes. Sobre todo quiero que juguéis aquí en el área de entrenamiento a moveros entre diferentes zonas, por ejemplo a, a entrar por ahí o intentar hacer esto y luego hacer así y pasar y seguir así ya que os va a ayudar mucho a la hora de moveros dentro de ciudad o entre montañas y buscar mejores coberturas para hacer el máximo daño posible contra los enemigos también tenemos que tener en cuenta que aunque habilidad no sale norma y a ver si beneficia o no a Michael. Lo dejaré en la descripción también o en el comentario fijado una vez salga. Y poco más, por aquí tienes el botón de suscribirte, métete a mi canal, mira que tengo más vídeos interesantes y por aquí te dejo otro vídeo para que sigas en YouTube un ratito más. Y muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo, cuídate mucho y nos vemos en el próximo. Chao, chao.